Adelante Coim ha ofrecido esta semana una rueda de prensa para informar sobre la falta de voluntad y transparencia informativa por parte del equipo de gobierno hacia la oposición. La formación denuncia que no se les comunique directamente información de relevancia sobre las actuaciones municipales. Esta falta de, de voluntad en, en la comunicación se ha puesto de manifiesto cuando tenemos que enterarnos a través de, de los medios de comunicación y prensa locales ...de las actuaciones municipales. La formación ha manifestado que llevaban tiempo... ...solicitando la normativa municipal... ...sobre movilidad sin éxito... ...la cual se presentó posteriormente... ...y de la que tuvieron conocimiento... ...a través de vías ajenas al equipo de gobierno. Tenemos constancia... ...de que muchos municipios... ...están teniendo conversaciones con la Diputación... ...con vista a plantear futuros proyectos... ...que se pudieran desarrollar... ...con los fondos europeos de reconstrucción... ...sin embargo no hemos recibido... ...del equipo de gobierno... ...ninguna información... ...y mucho menos un planteamiento sobre el, sobre el tema. Adelante, Coín también critica la falta de comunicación y respeto... ...a temas de calado para el municipio... ...y reivindica el diálogo por parte del Gobierno. La transparencia es tanto el cumplimiento de unas normas... ...y las regulaciones establecidas como una actitud... ...que promueva la comunicación con el conjunto de la corporación. Por nuestra parte, veríamos bien que esa función la asumiese... ...alguno de los miembros del equipo de gobierno cuando no sea el propio alcalde eh, el que la pudiera ejercer.